¿Cuánto tiempo llevas hasta el abuelite? ¿Cuánto años no es? Porque antes no lo acabáis, ¿no? Este, yo, yo, cuando veníamos a mí, yo aquí no me abuelite. Pero no había, ¿no? Qué de me... pedo, hombre. A boda la sacó el tío Rubillo, ¿no? Cuando se sacó Rubillo, llevaban sacando el albalate a abuelite 20 años. ¿Para de estraperro. Y ahora también de estraperro. No, el, el salía de los primeros que sacó el abuelite. Que antes no se podía sacar así, como... Y el fue en el pueblo también. A la, a la vista. Entonces te denunciaban. Hombre. Yo primero con, que les con el ya. Pues, ahí sí que hace ya nada. de eso. Porque tú fíjate. Cuanto más si Era yo había... un crío, y ya iba a ayudar como él no valía, pues iba yo. Y no iba tu chujo gran este, iba uh, mi hermano, que fuera ahí, iba a echar una mano. ¿Y luego qué hacía con él? Vendía. Lo vendían, Antes ya, a mí me acuerdo yo de cuando tenía el bar. Eso te iba a decir, yo creo que tenía... Llegó a tener que taberna. Pues si eso entonces no se podía vender. ¿Dónde...? ¿Por qué vendían? Un siempre Con los barrios siempre había... Yo me acuerdo mi suegro... Sí, también la cuadrilla siempre de gente que era bueno, pinajeros... La, la, la, la, la, la, la botella es eso, Y al principio, gente... principio los lo, victorianos siempre lo tenían en la, la botella del siglo. La, de siglo la, una botella del siglo, de, de que debajo, que, debajo que eso. no era. para es que, que día, para que. La, que la, la, la Guardia Civil eso no supiera que la Guardia civil, civil, no civil, no civil lo sabía. La Guardia Civil lo sabía siempre. Luego, si les apretaron un poco la Guardia Civil, lo que hacían era venir, ponían una multa simbólica, pequeña, y los demás acaban No lo habrán puesto ha ha ha ha al. De la frontera, multas, poca multas de reflor, claro, le compensaba. Yo rezaba ¿sí? por el de sacar el casco de la tinaja. A ver que se meta a la esquina para sacar el casco. No se mete a nadie. Por eso venía bien cuando bajaba el de. ¿De dónde? de arcos. ¿Todo? ¿Pero y se meten me, meten tina, lo Se metía el la tinaja y lo sacaba, pues me, lo, me libraba o sea, yo. ¿De qué te metía? Que te, te, te, te, te, me, te, te, te, te quedaba un. El arcos, todo. ¿Todo? Que la mayoría de las islas las quitadas, de las formas la... La... La... por las no qué? Más que... ¿Pero por qué? Porque él mismo ya no se puede meter hasta nada. Ah, no, claro. Para ti si la gente tiene oh. que meter gente, si no? no, no, ¿no no no me... gente joven. No, No, no ven... La gente joven no se atreve. No no, no. Si. no, no se atreve, no, que no quiera. No, a mí no me gusta con tal... Y es que yo me puedo meter ahí, ¿Cómo como va a meter, un toque grande, no tiene cabeza. No, si no coge, yo me meto y lo saqué yo. Pero pues que depende cómo estuvieran los tinajar. Porque había algunas que estaban casi tocando la. Para ah, el, el techo. No, no yo lo que, sí, lo que iba a comentar es que, que, que antes que se gastaba un montón de aguardiente por las mañanas. Se ha gastado en ¿Eh? cada delvina, cuando tenía el bar, más aguardiente que se beben en, en la provincia de Eso es lo de que cuenta? quiero decir: que, que claro, antes, ahora, era una, antes era una tradición, entonces, aquí, levantarte en en almorzar, El levantarte por la mañana sin almorzar y sin nada me tu padre a beber aguardiente, el bar. El aguardiente. Pues, o, o, jaleña, baril, al, al, al, al, al pero Casas olera, también, las casas Y ahora, ahora, ¿quién va a ningún bar a echar una copa de aguardiente? Alguno, nada, pero na, nada de nada. Ahora ya que sí. beben aguardiente, pero de qué, de eso, de anisete, de hierba, de hierba, que de hierba, de hierba, de hierba, de hierba, de hierba, todos los de hierba, Todos los pozos que le quedan a, a la Bambique, lo que hacen, Alejandro, eh, eh, a mí me lo dijo, o sea, ya las últimas alambicas, cuando ya no, cuando ya no se queda claro el valiente, ahí, ahí le echan los polvetes esos de, de hierbas y, ya está. y eso es el, claro. esos son los hierbas que venden luego por ahí. Eso no es más que hay, venden ah, no a la, la gente. Toda la azupia del... De claro. Pero el bueno bueno es el que saca a mi padre y eso. Lo que saca a toda gente. Es el, el, el alambique, alambique, alambique ¿dónde lo compraste? Escalelas. La amiga para Yo el... lo compré aquí, porque se lo compré a Macario. Ah, de Cañamare. Sí. Y los trajo de Portugal. Es que los el... que tengo los ha traído de Macario. Portugal. Sí, el tratante este, es Lo que no me acuerdo es lo que me costó. Es no sé que no me acuerdo. Pero me trae que fueron sobre los 200 euros por ahí. Me costó. 170, 180 por ahí. Y, y, y nada más, y se los pagué y me los dejó aquí y con este en España. También depende del la que así sale el aguariente, sí. sí. El material que tiene. Sí, es, claro, es igual, que, es igual que el vino, las tinajas. Si la tinaja, hacemos el, el, vino? el no. por vino y por el aguariente pasa lo mismo. Según sea el arambique da una mejor calidad que el otro y según sea el casco que le metes atrás. ¿Qué es la base fundamental del aguariente. Para que salga el aguardiente bueno. Si tienes mala uva, <risa> ah bueno no sacas aguardiente y nada. Eso es el producto tiene que ser de primera calidad. Y, de, de calidad. y si no pues, nada. No, si no producto de calidad nada, no es aguariente. Nada, bueno. nada en absoluto. Aguardiente saca de, de lo que sea, ah, ¿no? de la Fuente de la Alhaja sacas la aguardiente. Manzana, eh, las manzanas? ¿A aguardiente? manzanas bueno, de todo, que tenga su, pero a ver, o, el, eh, el aguardiente de vino. Ah, pero antes hacías más aguardiente, o sea, más casco eh, de... de, los, de los, yo estoy sacando eh, aguardiente y me tira por ahí, yo qué sé. Que ya de la cena. poco tampoco ya. Sí, y sí, antes para hacer ya... Recogan. Un poco. Trataba el de recargar que se para tener más vino que hacerse sí, y sí, yo sí, cobraba, sí. que aún está el aramí que no tiene febe. Uh -huh. y Pero la aramí que no, el tuerce. El tuerce, sí, para le... Íbamos, y tanto le cobraba por el por el otro, y de vino, y a leguía ha le cañaba el Mientras que había muy pocos aramí que se le para que no, porque no había un sí, sí, sí, sí. para tener más vino. Esperaba una época, la época bien, que se ha muy mucha Tiene sí. es que, mira, mira, Pues entonces sí que saldría poco aguardiente, de todo, poco, de todo lo habían había pasado por, por el... No, ese ya se tiraba. No, pero quiero no, sí, sí, que si le, le pasaba el tuerce para exprimir eh, bien el casco, claro eso ya a la cuesta, como dice. Claro, iba. Luego estaba en los gerones, como había los animales, yo morí con las mulas iba ya a un olivo para tener... Allí, eh, algo había de basura, como no se estaba bono antes y se estaba de nada porque no había, pues ya estaba porque ahí. Todavía... Ecológico, ¿No? ¿no? Y bien ecológico que era, sí, El casco, vez. ya. <risa> Así que, fíjate si se si, si, si, si, si aprovecha bien el, el, el casco. Hombre, fíjate. se aprovecha para un montón de cosas. Para morirte y después para abonar. Sí, lo que hablamos de, lo que de la aguardiente es de lo que hacemos Lo que, que haces luego es que se refina, ¿no? entonces veces que lo refino dos, tres veces. Sí, pero pierdes, pues, de tres partes una. ¿Pero qué le metes? ¿El, el mismo guardiente solo ya? Claro. El solo aguardiente. Sí, pero en vez de te sacar puedes hacer dos, se, o tres? Claro. 70 grados, como me dio a mí ayer, eh, sacas... 80 o 90, pero pierdes, pero pierdes, pero pierdes, pierdes cantidad. Pierdes, Entonces, ¿para qué? Haces? Nah. Sí, que son. La... No, pero será mejor el aguardiente. Bueno, el aguardiente es algo más. Sí, además. pero pero para el, que tenis, el que hacéis para la venta solamente es una ¿no? Claro. Yo creo que sí, ¿no? Para eso 70 grados. No, tiene 66 que un. un... ¿Cuánto dio el de, ayer? Eh? ¿El de ayer ¿Cuánto dio a 60 y algo. De, de a, dio 72 garrafillas en 80. No, no, no, no. Y otra, la tercera eh, dio a 66. Y, y, no y, y la otra ya, la idea ¿no? o sea, otra, 18. Que salen, no me acuerdo cómo sale todo. Y luego ya eso es para... Para mezclar, ahora lo meto con todo y ya es con la ¿De media del otro. ¿Cómo lo cambias y mezclas? Se, se lleva...? Eh? quién viene a comprarlo? Nadie. O sea, que tienes almacenado ahí y aguardiente para aburrir. No. No se puede vender ni idea. Yo lo he sacado para mis hijos y para mi. Ah, bueno, para vosotros. Y, y para mi yerno. Pero a ver cómo están. A ver si mira, no, pues eso está. No, de, sal, no. de sal, de sal. De... No, el crudo no le está poco, sí yo de salto, ¿ok? ¿casi quiero la o sea que el, el casco, el tuyo, además, no claro, claro. Nada claro. más. Yo lo que más me acuerdo de los guardia es de, de cuando el matazones. No, la botella no, no. de la guardiente. La Por las mañanas, antes de matar el mantener, matar y, lo, y lo rolletes. los rolletes y no, los rolletes y no, la guardiente. Y no le estaban también a los rolletes. A lo, el rollete. Y eso ya le hizo no, ya no, para, Pero aparte de eso que se le estaban no, las 40 cosas. Sí, sí, sí, para sí. lavar mismo con las tripas que se llaman también aguardientes sí, sí, sí, sí, para limpiarlas las tripas de los corrientes sabes para limpiarlas mejor también llevar a dos porque cuando hicimos la matazón no sé quién le echó una, un poquillo de caliente ¿sí? cuando estaban lavando las, ¿sí? las, las, las tripas para 40 por. Se o claro. sea, un desinfectante total, ¿eh? 80 grados. Hombre, imagínate. <risa> para y, todo lo que y para hacer refrescos. Bueno, 80 grados. Puedo. Como 70, 70 final. Para, para, y para hacer refrescos en verano, ¿se acuerdáis? Claro. Y, de el aguardiente, el fresco de aguardiente. Y metas. Agua fría. Ahora y... mismo un poco de aguardiente a un vaso de agua y eso está divino te quita la sed y Y, y a los botijos mira Angostechaba no eso es lo que y te al agua, eh. Eso. Y no, <risas> no tenían aguardiente tenía ni agua cuéntanos la cuéntanos la historia quién fue el que el que preparó prepararon un botijo de lleno de aguardiente le dieron una copa y dice, toma bebe sí y se echó a la copa aguardiente y dice Uy, bueno, y cada tanto dice buena. ¿Buena, se tomar botijo beber un botijo ¿es que, eh, esta es ¿no? vino Ahí. Siéntate, Rique, no, no Siéntate. A ver si ya por ahí. Enrique, ¿quién me la tienen aquí clavada para que no me muera la... el si Tiene que haber por ahí. O sea, que ya es una. Eh, eh, lo de la guareta ya es una traición. Nosotros ya no. ¿Eh estos? Ni aguardiente. Ni Agualiente ni, ni, ni, ni de nada. Ni Colmena ni nada. Candelas. Terminé que termine yo, ya está todo terminado. Se ha acabado ya la, la, la tradición. Luego me dedico a la aguardiente. Hasta la puerta de ¿no? <risa> Pero hay que sacar a Agualiente. Claro, claro, ¿A ti no te ha dado por el valencia? Te voy a comprar una disque, así como que te candela de mira, te venden uno, ¿hay un teléfono? Yo no vendo, Yo te vendo a la a la Pero no me veo de que venden. es el último año que he hecho, ya. Pero a me a Ah, claro. Bueno. bueno, dale una vuelta a la carne. Si te claro, ¿no? ¿Y te eh, la Candelas, entonces, eh, ¿cómo estamos de, de años? Ahora cumple <risa> ya, la cumple ya enseguida... 82. Uno, ande dónde va? Ah, yo no, le eche, no le eches no eche más. ¿Se han más? Pasan pa más. Ah, ¿Con días antes? El día 2. El día 2. ¿Sabes qué? es una casa con una corteta. 81 años. 81 años. Pues... 81, ¿qué Dios quiere? No, no, no lo va a querer, si quedan 10 días. Hombre. Y ahora comproba yo un pequeño pan y vendía esto. ¿Qué quiero? Yo con contigo desde 81 años ya, si no valgo manejarlo. Porque tengo aquí mi, mi, el raíz, y yo lo saco y yo me hago todo y ya está. Yo lo, esto lo monté bien para eso, para... para vejez ya. Jaime, mira a ver, no, no, Candela es el que tiene que dar el visto bueno. No, a no sí. mi padre me gusta Pero, también. Te doy un poquillo más. Sí, ¿Qué? Es que más? Más? Yo creo que, vale ya. Lo lo que ya, un vale buen bien. En fin. Yo lo voy a poner todo el rato, güey. Pero ojo porque que si se bebe se mama uno y ya está uno mamón. ¿no? ¿Qué te crees? Eso es lo que hay.